Hola, yo soy Montaño y hago canciones. El proyecto de Montaño involucra crear canciones a partir de otras canciones, tanto de la tradición de canción mexicana como la influencia del folk tradicional de varios países, pero en realidad mi propuesta implica utilizar licencias libres eh, en la producción, en la creación y en todo el proceso. Yo creo que... Eh, no hay nada original realmente en el arte o en la música, sino es todo un remix, una hechura a partir del trabajo de otras personas. En lo particular creo que los trabajos eh, creativos deben tener licencias más permisivas en un mundo como el de hoy, en el que los flujos de materiales y de compartición y de inspiración y de disfrute de los materiales creativos son mucho más libres, más abiertos y es ahí donde yo quiero transitar en el proyecto de montaña. La historia detrás del bromuro de Bencilo es la historia de un enamoramiento en una manifestación en la Ciudad de México. El bromuro de Bencilo es el principal componente de gas lacrimógeno. Escuchen la canción y se darán cuenta cómo todo adquiere sentido. En marcha, vamos hacia la plaza No tengo contingente, pero tiro con Una muralla subcierra la avenida Botas negras, la democracia desplaza Botas negras la democracia desplaza, unas latas llegan polvo blanquisco, la mujer dormida se recuesta en el piso. Madero el centro tardío de gravedad, avancen ha ordenado la autoridad, avancen ha ordenado la autoridad. En las fosas, en las bocas, en los ojos, en los poros Pero tú, pero tú A estas nubes no se las lleva el viento En ellas no hay ave ni avión Tan solo un cirro cúmulo de ardor. Rabo de nube dispara un extintor. Rabo de nube dispara. Soy de latir, escapamos Te puedo pedir un favor, te puedo pedir un favor No me sueltes nunca, nunca mi amor No me sueltes nunca, nunca mi amor No, no, no Esta es otra canción de lucha, está dedicada a mis vecinas y vecinos que luchamos por la recuperación de nuestro hogar tras el, el sismo del 19 de septiembre de 2017 que nos tuvimos que convertir en, de, en personas defensoras del derecho a la vivienda para poder recuperar nuestro patrimonio. Hice esta canción hablando desde el corazón de la experiencia vivida tanto el propio del sismo en el que nos convertimos en personas sin casa. Eh, fue complicado eh, saberte que ese día pues muchas personas estaban en el susto, fue un, una experiencia colectiva pavorosa para los habitantes de la Ciudad de México, pero pues una pequeña parte, pero no por ello menos importante, nos vimos esa noche sin casa. Entonces la canción habla de eso, de la resistencia, habla de la construcción, de una lucha y de cómo de un montón de escombros tuvimos que resurgir para eh, pues recuperar nuestra vida como, como la conocíamos antes del 19 de septiembre de 2017. Aquel instante del que no pudimos escapar Violenta la tierra, trastorno en el aire de ladrillo soy una red de cosas rotas y es tarde y a donde voy noche de miles sin casa renunciamos Hacer ruina, marcha y grita, mi vecina. Mejor canta y no llores de las piedras, nacen flores. Este rincón que habito no es casa Ten cuidado, opresor, la calzada está bloqueada La esperanza Renunciamos a ser ruina Marcha y grita mi vecina mejor canta y no llores, de las piedras nacen flores, uh, nacen flores en esta canción que se llama Colibrí, retomo algunas de las creencias de los pueblos mesoamericanos en donde ellos pensaban que las almas de las personas regresaban a visitar a las personas vivas en forma de colibrí, esto es algo que nació a partir de una reflexión en mi ventana y la muerte de mi papá entonces esto es una combinación de esas cosas, eh, una historia detrás de, de este bello pensamiento, esta bella creencia que existe en los pueblos de México, en los que pensamos que las personas que nos amaron regresan a visitarnos a nuestra ventana en forma de aves. Es un vuelo, es un vuelo de libertad y también es una serie de metáforas en torno a los colibríes que son aves preciosas y que existen en muchas partes del mundo. Esta canción es para ti, papá. Colibrí, ¿dónde estás? ¿Qué te vas? Así, sin despedir. ¡Dá! supersónico sean pincelada de prisa origami de hierba hacia el lado va y ven del otro lado papel de Witsilopocht Supersónico sean pincelada de prisa, origami de hierba. Hacia el lado va y ven, del otro lado papel de Witsila pochli. Colibrí, ¿dónde estás? Que te vas, colibrí. ¿Dónde estás? Que te vas, colibrí. ¿Dónde estás?